Bueno, ya que me enganché un poquito con la, con la economía, vamos a tomar contacto con, con un economista este, que está en línea de teléfono. Este, es el director ejecutivo de Convius, el amigo Miguel Kigel. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, le, le contaba a los oyentes que toda esta cuestión de la Corte y todo lo político y las declaraciones, etcétera, corrió un poco el foco, pero desde ya durará 48 horas hasta que salga el, el índice de inflación el viernes me parece que va a venir muy picante no sé si ustedes han hecho alguna medición previa mira estamos ahí como casi todos entre siete y medio y ocho más o menos que va a salir eh, el número realmente va a ser un número alto nuevamente eh, y claramente preocupante porque digamos eh, claramente ha subido un escalón un escalón, eh, y eso que no se ha devaluado, eh, y que el aumento de tarifas recién llega este mes, o sea que, que sabemos que mayo también va a venir picante, es lo más probable, o sea que está, la inflación es un, en este momento está muy alta. Lo, lo mejor que podemos esperar es que, que no se espiralice, digamos, más de lo que está y que se mantenga, aunque sea por estos niveles porque el, realmente el gobierno no tiene muchos instrumentos, no tiene un plan para bajarla eh, y claramente la inflación por sí sola no baja, hace falta un programa y no lo hay. Entonces este anda ahí a la deriva y, y es un tema preocupante porque claramente genera mucha preocupación a la gente, eh, mucha angustia, mucha incertidumbre y más cuando empiezan a faltar dólares en la economía o sea hay una serie de problemas que realmente hacen el, el día a día de la economía argentina muy difícil de transitar no uh -huh. si sí, sergio massa logra que le adelante los desembolsos este obviamente va a tener una masa de 10 mil millones este, extras en el en las reservas te parece que eso le dará aire hasta fin de año este, sin devaluar sobre todo, o el fondo va a pedir una devaluación. ¿Cómo, cómo observas eso vos, que tuviste en su momento este, mucha experiencia de negociación con, con el Fondo Monetario? Bueno, primero yo creo que el fondo va a tener un, una discusión interna bastante fuerte, claro. eh, porque realmente desembolsarle de 10 mil millones de dólares a la Argentina, o adelantarle 10 mil millones de dólares a la Argentina, la pregunta es... ¿Para qué se adelantan? digamos. Claro, sabemos que faltan dólares, ¿no es cierto? Pero lo que creo que, que no, le, no le hace bien al país ni a la gente es que se adelante esas plata simplemente para mantener un tipo de cambio real. Una cosa es compensar los problemas de la sequía para que la economía siga funcionando normalmente, porque una economía necesita dólares, claramente no hay dólares. Eh, la sequía no estaba en los, en, los, en los planes de nadie, fue muy fuerte y fue un shock eh, difícil de absorber. Ahora, ¿qué hacen los países cuando tienen un problema de ese tipo? Y bueno, tocan el tipo de cambio. Eh, la pregunta es el fondo no, no sé si va a llegar a diez mil millones me parece que diez mil millones es mucha plata sí. de dólares no pero si el fondo le va a dar plata la primera pregunta que van a tener que explicar le van a, le va a tener que explicar Argentina el al, al, al fondo es bueno con estos cinco mil millones de dólares yo los voy a cuidar como un bebito digamos los no, no voy, no voy, no voy a mimar mucho los voy a cuidar porque los necesito y los necesito por si hay algún problema en adelante o para cosas muy muy especiales no es para regalarlos no es para dar subsidios a los importadores, no es para subsidiar los viajes de la gente al exterior. Eh, entonces creo que el Fondo le va a decir, yo te los doy, pero no me los vendas a 235. Y ahí creo que va a empezar, creo que ahí es donde está el meollo del problema. ¿no? Eh, algunos lo llaman de, de desvaluación, otros de desdoblamiento, pero claramente el problema está que, que, que, que la gente no regala dólares para que el gobierno los vuelva a regalar. El claro. es para que vos tengas un ahorro, una reserva eh, y puedas manejar la economía, pero no para despilfarrarlos. Uh -huh. Miguel, eh, eh, si hay una devaluación, o lo que se, o como se llame, este, ¿necesariamente se traslada a precios o ya se trasladó a precios todo el mundo remarcando con el dólar a 500? Eh, no, yo creo que. Ah, un, un, un, un, o sea. Yo creo que muchos remarcaron que muy, gran parte de la economía, por la falta de acceso al MULC, por la falta de acceso a los dólares oficiales, uh -huh. la gente no puede, las compañías no pueden acceder al dólar, eh, el tipo de cambio oficial, entonces, ¿qué hacen? Importan, y después, cuando tienen que pagar al proveedor, van y compran dólares, quién sabe dónde usan sus dólares afuera, o compran el blue, vamos a ser sinceros, y los uh -huh. mandan para afuera, o sea que el costo de muchas de estas importaciones ya está al blue. ...o algún dólar parecido, ¿no es cierto?, 450, 500, sí, sí, sí. número que sea... ...muchos productos están ahí, pero muchos productos no están ahí... ...hay muchas empresas que siguen importando al dólar oficial... Los que, ...los que tienen, las afortunadas que tienen acceso al mercado... Y, ...y que el Banco Central les vende dólares al tipo de cambio oficial y esas empresas todavía no han ajustado los precios eso se da mucho por ejemplo en, por ejemplo en toda la parte energética en nuestro sector energético petrolero todo eso sigue funcionando el tipo de cambio oficial eh, obviamente que el efecto no va a ser como en otros casos donde se traslada el traslado va a ser mucho más chico porque ya hay muchos precios y gran parte de la economía funciona con, con el tipo de cambio con los tipos de cambio paralelos pero está claro que todavía va a tener algún tipo de efecto no es que no no no es que va a ser inocua va a tener un tipo de efecto por eso yo creo que una alternativa que debe estar pensando el gobierno y que la verdad la, la viene pensando más de más de un año incluso cuando subió Rubinstein habló de eso es que, eh, que, que el tipo de cambio digamos desdoblar el tipo de cambio no uh -huh. para que todo lo que estamos para liberar para descomprimir las importaciones pero otro tipo de cambio eh, para favorecer las exportaciones, porque el dólar soja 3 es un fracaso, entonces necesitan un tipo de cambio más alto, descomprimir eso y dejar, qué sé yo, para las cosas más, más, más necesarias o más imprescindibles, por ahí un tipo de cambio especial para que no sufra, yo, por ejemplo, los medicamentos. Lógico. Ahora, vos ves que eso achicaría la brecha, naturalmente, ¿no? Sí, no, tendríamos que, a ver, claramente, una, si hay ese tipo de medida, de evaluación, o qué sé yo, va a haber este menos brecha, claro. suponiendo que hay un programa monetario, ¿no?, porque si, porque también está el riesgo de que empiecen, que después de una devaluación, como no hay programa, suben los precios, y después vuelve a subir el tipo de cambio, y vuelve a subir los precios, los salarios, y entramos en una carrera de, complicada, o sea, creo que... El, el, el, creo que la gran preocupación que, que tenemos muchos y que, que creo que también tiene el fondo es devaluación de sin programa, porque devaluación de sin programa implica inflación, ¿no? Entonces, hay muchos. El problema es que la economía está muy frágil, muy, muy frágil, eh, y, y entonces eh, cualquier error, cualquier medida que uno tome que... Que, que se pueda de, de alguna forma desbocar genera problemas. Claro. Eh, la situación fiscal me imagino que también el fondo debe haber puesto una lupa encima. Ustedes, este, cómo ven el, en este momento el déficit este, desbocado o más, más o menos alineado con lo que se estaba pre, eh, se había previsto. No, el déficit fiscal yo diría que obviamente a ver qué qué le pasó a las cuentas fiscales. Eh, la sequía les pegó tan fuerte, o, o, menos que a las reservas, pero les pegó. ¿Por qué? Porque eh, cuando caen los ingresos, y en este, en este caso estamos hablando de, de las retenciones, que están cayendo a un tercio de lo del año pasado, aparentemente, eh, uh -huh. si caen las retenciones, como se espera que caigan, eh, eso es un golpe también para el fisco. Entonces, eh, este no es un déficit que se está ampliando mucho porque el gobierno está gastando... Además, obviamente que gasta además y el gasto público está desbocado, no hay ninguna duda de todo eso, pero en particular en, coyunturalmente de este periodo, el deterioro en las cuentas fiscales se explica mucho más por una caída en la recaudación, por el menor nivel de actividad, por menores exportaciones y por ende menos retenciones, o sea, menos ingresos y eso le está pegando al, al déficit fiscal. Eh, ...claramente es un problema porque Argentina no tiene crédito... ...entonces ¿quién lo financia? La maquinita... ...entonces es la maquinita que genera o, o inflación o más le leaks... ...entonces hay, genera problemas la esta caída en el déficit... ...pero el año que viene si las cosas andan bien y se vuelve a exportar... ...y la economía se reactiva... ...entonces esa parte del déficit que es chiquitita... ...que estamos sufriendo este año debería uh -huh. mejorar... Yo creo que el problema, o sea, el déficit fiscal es un tema, creo que la oposición, eh, los, todos, todos los economistas de la oposición tienen claro que hay que reducirlo y rápido. Eh, yo creo que el problema más urgente y que realmente está complicando mucho el día a día de las empresas, de la gente, eh, es el dólar. Es el dólar y son las reservas. Y ahí es donde el gobierno no encuentra una respuesta sigue jugando la única carta que tiene, que es el Fondo Monetario Internacional, eh, ya creo que China quedó claro que no hay más, eh, Brasil no no, no está, eh, crédito no hay, no hay, no, no se puede colocar bonos ni en el exterior ni acá. La única carta que queda es el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dice bueno, vamos a hacer lo posible para ayudarte, pero, pero tipo de cambio. Está clarísima claro. la, la cosa. Bueno, y ha sido también muy clara toda tu explicación, este, Miguel. Te agradezco mucho, como siempre, ultra didáctico lo tuyo. Te mando un gran abrazo. ¿eh? Un gusto estar con vos, Hugo. Hasta pronto. Hasta, Hasta. muy pronto. Miguel Quí, el director ejecutivo de Convius, hablando de lo que puede venir en materia económica.